Hola, bienvenidos a VideoTutoriales Education. Con este tutorial comenzamos un curso dedicado a LibreOffice. LibreOffice es la suite de oficina heredera de OpenOffice, como alternativa libre a la suite Office de Microsoft. LibreOffice consta de seis herramientas. LibreOffice Writer, para documentos de texto. LibreOffice Calc, para trabajar con hojas de cálculo. LibreOffice Impress, para realizar presentaciones. LibreOffice Draw, para dibujos. LibreOffice Base para base de datos y LibreOffice Math para edición de ecuaciones y fórmulas. En este curso nos centraremos en la primera, es decir, en la herramienta LibreOffice Writer, para la creación de documentos de texto. A lo largo de 40 tutoriales vamos a aprender a utilizar esta herramienta con la que podremos crear documentos de texto profesionales. La dinámica del curso va a permitir ir avanzando de manera progresiva e ir introduciendo nuevos elementos para la creación de los documentos de texto. El curso lo vamos a dividir en 10 grandes bloques. El primero se centrará en la presentación del curso, en la instalación del programa y una presentación general de la ventana de inicio. Para ello vamos a dedicar dos lecciones, esta y la próxima. Un segundo bloque lo dedicaremos a trabajar los textos, los párrafos y listas de numeración o viñetas. Para este bloque dedicaremos 6 lecciones. En el tercer bloque pasaremos a trabajar los estilos de párrafo y los estilos de lista y para ello dedicaremos 3 lecciones. En el cuarto bloque nos centraremos en los estilos de página, al que le dedicaremos dos lecciones. El quinto bloque lo dedicaremos íntegramente a trabajar con las imágenes, para introducir un componente gráfico a nuestros documentos de texto. En este caso emplearemos cinco lecciones para esto. El sexto bloque, igual que con las imágenes, lo que haremos en este caso será trabajar con tablas, al que dedicaremos cinco lecciones también. El séptimo bloque lo dedicaremos a insertar una gran cantidad de objetos, como podrán ser hiperenlaces, archivos multimedia de sonido y vídeo, archivos en general, aprenderemos a insertar diagramas, marcos y otros tipos de objetos. Para todo esto dedicaremos cuatro lecciones. En el octavo bloque nos centraremos a trabajar con índices, es decir, aprenderemos a crear nuestros índices generales y también índices de tablas y de ilustraciones, es decir, de imágenes. También trabajaremos con campos, con referencias cruzadas, marcadores y comentarios. Para todo esto dedicaremos cinco lecciones. En el noveno bloque nos dedicaremos a otras herramientas que tiene LibreOffice Writer, como son el dibujo y galería, la revisión de ortografía y gramática, y aprenderemos también a personalizar los menús y barras de herramientas. También sabremos cómo crear formularios, cómo crear sobres e imprimirlos, y a utilizar la firma digital. Para este bloque emplearemos seis lecciones. Y por último, en el bloque 10, aprenderemos a realizar las salidas del documento, bien imprimiéndolo a papel o exportándolo a otros formatos, como puede ser el pdf. Veremos cómo configurar los formatos idóneos para la salida. A este último bloque le dedicaremos dos lecciones. Después de esta breve presentación del curso, vamos a aprender a instalar el programa. La instalación del programa la haremos desde la página oficial del proyecto, que es la siguiente. Aquí la tenemos. Aquí tenéis la dirección, en la descripción del vídeo también os la dejaré. Para su instalación iremos primero al apartado de descargas y nos ofrece dos opciones, LibreOffice Nuevo y LibreOffice Estable. En LibreOffice Estable tenemos la versión LibreOffice 4.2, que los desarrolladores del programa entienden que es la versión estable y que no presenta ningún problema. La descarga LibreOffice Nuevo incluye la versión 4.3, es decir, la siguiente. En esta versión se incluyen las últimas novedades del programa. Nos dice que esta versión está destinada a usuarios avanzados, nosotros vamos a utilizar esta versión ya que incorpora las últimas novedades del programa. Si vemos en las notas de publicación, nos dice que puede presentar algunos errores, es decir, algunos problemas de estabilidad. Sin embargo, yo lo he estado utilizando últimamente y en principio no he encontrado ningún problema. Por tanto, creo que es conveniente que utilicemos esta versión en el curso, ya que contiene las últimas funcionalidades y mejoras más recientes. En cualquier caso, siempre podréis utilizar la versión estable 4.2. El curso es igual de válido. Bien, entonces para su instalación iremos a Descarga, Nuevo. En nuestro caso vamos a utilizar la versión para Windows, pero que sepáis que tenéis también para otros sistemas operativos. Aquí los tenéis. Para Linux, para Mac y Windows. Aquí tenemos las versiones disponibles. En este caso vamos a utilizar, como hemos dicho, la 4.3 para Windows. Para eso descargamos la versión. Guardamos el archivo, que es el archivo de instalación. Y aquí veis que se está descargando, cada uno como lo tenga configurado el sistema de descargas. La descarga puede tardar unos 4 minutos dependiendo de la conexión a internet que tengáis. Una vez se ha completado la descarga, vamos a la carpeta donde nosotros tenemos nuestras descargas. Y aquí lo tenéis. Aquí tenéis el archivo de instalación. En este caso es la versión LibreOffice 4.3.3 Win86. Por tanto, una vez lo hemos descargado, lo que hacemos es ejecutarlo y vamos siguiendo las instrucciones que nos va ofreciendo el asistente de instalación. ¿Ejecutamos el archivo? En mi caso, sí. Ejecutar. Aquí aparece la ventana del asistente de instalación del LibreOffice. Le decimos siguiente. Utilizaremos la instalación típica. Aquí tenemos varias opciones, crear un enlace de inicio en el escritorio, le vamos a decir que sí y cargar LibreOffice al arrancar el sistema. Vamos a dejarlo como está, es decir, no. Instalamos. Igual que la descarga, la instalación también es un proceso que va a durar unos minutos. Vamos a omitir este tiempo de instalación para hacer el tutorial más dinámico. Al final de la instalación nos aparece la ventana que nos indica que se ha completado. Le decimos finalizar... Y el programa ya se ha instalado. Como le hemos dicho que creara un icono en el escritorio, si vamos... Aquí lo tenéis, LibreOffice 4.3. El programa ya se ha instalado. Para abrirlo simplemente tendremos que ejecutar. Y esta es la ventana inicial que nos aparece tras la primera instalación. En resumen, en este tutorial os hemos presentado el programa LibreOffice, hemos presentado el esquema general del curso que vamos a hacer y por último hemos aprendido a realizar la instalación del programa. En la siguiente lección os haremos una presentación general de la ventana de inicio para que os vayáis familiarizando con ella. Con esto finalizamos esta lección. Si tenéis cualquier duda o comentario, lo podéis hacer en el apartado de comentarios del vídeo. Y si os ha parecido interesante, os agradecería mucho que le dierais un me gusta. Nos vemos en la siguiente lección. Un saludo.